tengo aquí abierto entonces mi archivo guitarra.tif este archivo como vemos tiene tres canales rojo verde y azul está en modo RGB de 24 bits por píxel como dijimos lo primero que te tenemos que hacer es adecuar el tamaño en píxeles a nuestras necesidades y además generar la transparencia Voy a comenzar generando la transparencia y para eso voy a elegir la herramienta de selección difusa. Recordemos que las opciones de herramientas las puedo hacer visibles y voy a trabajar con una tolerancia en principio de 32. Voy a seleccionar, a seleccionar y seleccionar todo el fondo. Le voy a decir selección, invertir la selección y ya tengo seleccionado mi motivo entonces le voy a decir edición copiar y lo voy a pegar como en una capa nueva si vuelvo a mi persiana canales fíjense que ya apareció el canal alfa en esta imagen el canal de transparencia entonces puedo deshacerme de mi capa original ya tengo mi archivo con transparencia ahora lo que voy a hacer es reducir el tamaño en píxeles de acuerdo a lo que necesitábamos entonces voy a decirle escalar imagen y de ahí voy a elegir que en ancho tenga 360 píxeles automáticamente se adecuó el alto y ahí le voy a dar escalar muy bien ya tengo entonces mi gráfico con el tamaño en píxeles adecuado y la transparencia ahora vamos a proceder a la optimización para eso antes de empezar a guardar en los formatos que habíamos seleccionado voy a guardar mi archivo en xcf es decir en el formato nativo de GIMP, mi formato de trabajo en mi carpeta muy bien ahora voy a pedirle que exporte y que me guarde como un archivo png acá lo tengo png y como sé que este archivo tiene un canal alfa le voy a poner la profundidad en bits que en este caso es 32 bpp lo voy a consignar en el nombre exportar fíjense que tengo destilada la opción guardar el color de fondo y le doy exportar muy bien ahora voy a a modificar el modo de color para llevarlo a 8 bits por píxel y para eso voy a cambiar a modo de color indexado, muy bien, aquí voy a elegir la paleta óptima y voy a asegurarme que esté tildado activar difuminado de transparencia y le voy a dar convertir, <coughs> muy bien, fíjense aquí desaparecieron los canales RGB y persiste algo que se llama, o que acá Jim le denomina canal alfa. Vamos a ver cuando guardemos que en realidad no es un canal alfa de 8 bits por píxel, como el que usa RGB, sino que es simplemente la manera que tiene Jim de decirnos que el archivo está en indexado, pero con fondo transparente. Fijémonos, esta es la paleta que se ha generado y uno de los códigos es el que funciona para guardar la transparencia de estos píxeles que es del 100%. Muy bien, ahora sí podemos pedirle que exporte como y vamos a, a llamarlo acá 8BPP y lo vamos a guardar nuevamente en PNG pero esta vez en modo indexado. Y por último archivo, exportar como y lo vamos a guardar en formato GIF. Acá está y también le voy a colocar la profundidad en bits que es 8 bpp y le voy a pedir que exporte. Muy bien. Hemos cumplido aquí entonces con probar el guardado en las distintas opciones que habíamos elegido, en los dos formatos y en las dos profundidades en bits, PNG con 24 y con 8 BPP y GIF con 8 BPP. Ahora nos resta comparar los resultados.